Un auténtico lujo tener a una persona que sepa tanto como Raúl. La verdad es que yo cada vez que hablo con él me quedo flipando y digo, madre mía, cuánto sabe este hombre. Es una, bueno, es una Experiencia, experiencia. Experiencia y, y, bueno, final, experiencia y formación, ¿eh? porque la, la experiencia sin una formación detrás sí. tampoco... Porque al final tú has estudiado sí. mucho. Tú sí, sí, sí, también, también. eres un culturista que le ha gustado eh, saber qué es lo que ocurría en tu organismo, saber qué es cómo se podían solventar ciertas cosas ¿no? y al final también aplicártelo tanto a ti como a los asesorados o a la gente que que ayudas de, en, de forma desinteresada, porque es, es bien conocido que Raúl, a cualquiera que le pregunte, le, le echa un cable. Entonces, Raúl, si quieres nos comentas un poco tú, a nivel de, de proteína, cuál es la experiencia que has tenido con tus atletas, la tuya propia, en el culturismo en general, cómo, cómo lo ves, si lo ves tan importante como lo vemos nosotros, si piensas que no que no hay tanto daño, que hay más daño en otros órganos. Coméntanos un poco tú cuál es tu experiencia, ya que tienes mucho más recorrido. Pues me, os he estado oyendo atentamente, la verdad que habéis profundizado eh, bastante y aquí, como dice mi amigo Carlos, que es, es colega tuyo, es médico, ya mismo lo tendremos en más músculos, eh, en la medicina es tan compleja, todo esto es tan complejo, que cuanto más te crees que sabes, menos sabes es muy muy muy complejo eh, y eh, cada vez que, que sale este tema pues me, me, me pongo a recordar y lo comentamos antes en privado el, mi, mi primer contacto con la proteinuria que era en el año 2007-2008 que yo ya hace dos años estaba a tope compitiendo y he tenido ahí pues eh, comparado con, con, con muchos momentos eh, con, con proteinurias de 30 miligramos por decilitro de orina de 100 de 300 la he llegado a tener muy alta, muy baja, en fin. Y con todo esto, pues, lógico, he buscado ayuda, ayuda médica. Y con la ayuda médica también vas aprendiendo. Da con médicos internistas y nefrólogos muy buenos. Algunos te explican, no te explican. Con algunos he tenido la oportunidad de, sentar, de sentarme, por ejemplo, y, hacerla, y hacerle preguntas. Por ejemplo, estaba yo recordando con Alberto, un médico, un nefrólogo muy bueno de, de, de Marbella. Eh, le preguntaba, por ejemplo, por la creatina. ¿no? Era, era joven, era practicante de nuestro deporte, entonces dije, esta es la mía, ¿no? el tema de la, de, la, de la creatina, cuando tomamos creatina, que indirectamente se nos, se nos eleva los niveles de creatinina. ¿no? Y, y muy curioso, porque al final, eh, es verdad, el, la propia creatina deriva a, a crear un desecho, es la, la creatinina. Y aunque no está relacionada directamente eh, con una insuficiencia o un daño, si es verdad que si al final de tu vida tu riñón tiene que estar filtrando más cantidad de desechos, al final a la larga también puede ser un problema. ¿Vale? Entonces al final recuerdo que es, lo ideal es eh, saber tomar creatina para que no se nos eleve la creatinina lo mínimo posible. Y al final, sin dagas y llega a la conclusión, cualquier entrenador, eh, esto lo, lo pueden comprobar todos, eh, no es lo mismo tomar 10 gramos de creatina en dos tomas de 5, lo que conlleva a que se eleve la, creati la creatinina, a tomar un gramo por separado 10 veces al día. La creatinina casi no da se eleva. Raúl, perdona que te corte. Mira, quería cerrar este tema porque tuvimos una conversación hace un par de meses sobre los aminoácidos en forma libre. Y bueno, podemos incluir ahí también la creatina. Y al final esto que estás diciendo es muy interesante, ¿no? Porque se ven muchos protocolos de suplementación en los cuales donde se haga uso de insulina o no, ves de golpe 10-15 gramos de creatina alrededor del entrenamiento o durante el entrenamiento. Eh, a ver, culturistas avanzados, yo en el caso personal como preparador, más de 7 gramos no me gusta mandar, pero si mando 7 gramos tampoco me gusta prolongar eso durante un año entero. Es decir, me gusta, digamos, ciclarla, ¿no? Entonces pasar de 7 a 5 gramos, incluso a 3 gramos y temporadas en las cuales no se toma. Y hay un protocolo muy habitual también, aparte de esas dosis gigantes, que es la famosa carga de creatina, que te dicen, estate durante una semana tomando 20 gramos al día. ¿Y cuándo me la tomo? Ah, tómatela cuando quieras. El consumo de piña. Claro, eso realmente, eh, esta conversación la tuve con Raúl y le dije, textualmente le digo, Raúl, termino de entrenar, he estado tomando creatina, aminoácidos esenciales y hay un montón de espuma en la orina. Y digo, yo no sé si esto tiene algún significado perdón, científico, pero si atendemos a la práctica, lo que yo estoy viendo, esto es una proteinuria más que evidente. Y en ese momento yo no tenía ningún tipo de problema renal. O sea, esto es algo habitual y que mucha gente que me está escuchando seguramente se siente identificada que después de entrenar y tomarse el batido, haber tomado creatina, aminoácidos esenciales, hay mayor cantidad de, de espuma en la orina. Mm -hmm. Efectivamente. Es que, es que es muy complejo. Incluso, bueno, eh, los mismos aminoácidos, ¿no? Eh, siempre tendemos a... Y bueno, y es verdad, ¿no? Aminoácidos en forma libre siempre tienen a crear menos desecho de, eh, de, de, de toxinas urémicas, de exceso de, de, de nitrógeno que las proteínas. Pero al final, los aminoácidos en forma libre, a no ser que sean alfa-cetos análogos, eh, van a crear también, van a aumentar la urea. ¿vale? Claro, claro, claro. Que, claro. Ojo, que si lo comparas con las proteínas, mucho menos, pero también, ¿vale? entonces al, final... al final está más, me más metabolizado, es menos, es menos esfuerzo para el, para el cuerpo, ¿no? Metabolizar esto, pero al final, el producto final, eh, Raúl, sigue siendo el mismo, más o menos. Eso es, efectivamente. Entonces, de hecho, es claro. en, en casos de, de estrés renal, también se pauta aminoácidos esenciales en ciertas comidas para rellenar esa proteína, es. lo cual pienso que es contraproducente. Uh -huh. Sí, es que, mira, eh, yo he empezado hablando de la creatina porque me he acordado ahora, ¿no? Entonces, eh, eh, cualquiera bueno, a día de hoy hay muchos tipos de creatina que ya la vienen en cápsula, creatina hidroclorhídrica, que yo la aconsejo porque la puedes tomar incluso con, la, con los alimentos. Al ser hidroclorhídrica se adapta muy bien al ácido clorhídrico del estómago. Entonces te puedes tomar una capsulita o dos capsulitas con las comidas, que son 500 miligramos o un gramo. ...al final del día tomas 5, 6 gramos o 7, que es lo que necesitas... ...y vas a ver como una analítica... ...yo siempre hablo de la pla de la forma práctica. Ya, práctica. ¿no? No creatina se HCL, ¿no? Para que nos sí, entienda por ejemplo. la gente. Sí, hombre, es más cómodo porque ya la comercializan en cápsulas. ¿vale? Sí. No tienes que estar en polvo midiendo, midiendo un sí. gramo ¿no? de creatina sí. una cápsula. Entonces, en este caso la creatina se eleva muy, muy, muy poco. vale, Casi casi nada, ¿no? Se metaboliza y no hay, no hay digamos, una sobra ¿no? de esa... Al final, cuanto más grande es la toma de creatina... 3, 5, 10 gramos, más derivación a creatinina a creatinina, hay, ¿no? Bueno, pero eso era simplemente un apunte, una, una ¿no? Y, y mira, eh, eh, con, mi, con, con mi experiencia, ¿no? Con el tema de la, de la, de la, de la proteinuria, ¿no? Eh, ya empiezas a buscar como locos suplementos que ayuden, que intenten revertir. Eh, te encuentras como 15, 20, 30, 50 extractos de planta el 90% no funcionan. o funciona. Bueno, ha dicho claramente y para la explicación. todos están basado en crear un exceso quizás de, de diuresis, al, al orinar más, eh, repercute obviamente en la bajada de la presión arterial, es decir, al final todo repercute eh, prácticamente en, en lo mismo. Quizás algún suplemento que yo he podido notar que, que es económico y se tiene muy poca muy poco en cuenta. Eh, eh, por ejemplo, tomar fibras, eh, fibras fibra probióticas como la, la fibra acacia. Hay, hay cuatro tipos de probióticos eh, patentados con evidencia, extraídos de cuatro tipos de cuatro hongos especiales. Yo estoy intentando crear un suplemento sobre ellos, ¿vale? Estoy, estoy en ello eh, esto, Esta patente de estos cuatro hongos está registrado, y lo que hace es que una vez que lo asimilas, digamos que eh, excreta, o sea, digamos que no llega a nivel intestinal. ...no traspasa, el, la, las toxinas urémicas no llegan al riñón... ...por lo tanto quita estrés, ¿vale? Pero sí es verdad que cual, cualquier fibra probiótica... ...como, como la fibra caxia, bueno, la goma guar... inhibe mucho, ¿vale? excreta eh, tóxicas urémicas... ...que hacen que el riñón al final tenga que trabajar menos, ¿no? Entonces, al final, la base de... ...bueno, eh, hago esto, mmm, crean desechos... ...es decir, la urea se me aumenta, cosa que es normal... Yo veo analíticas, imagino ustedes o, o, o Andreu, que es médico, la cantidad de analíticas. Es muy difícil en nuestro deporte encontrar la urea en rasgos normales. Porque al final la urea se elevan por dos cosas. O bien el exceso de proteína de, de la dieta, que es muy fácil conllevar un exceso, porque es lo que hablaba yo en el último directo con Tony Hernández. Al final el culturista, eh, eh, como Sergio Esteba, por ejemplo, que es un peso súper pesado, que al final para llegar a las calorías que necesitas, va a tener que eh, eh, sobreponer, es decir, eh, tener un exceso de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas, porque si no es que no va a llegar, no puede llegar de otra forma calóricamente eh, a eso, ¿no? Pero al final, eh, todo, mi, mi punto de vista y mi conclusión, con todas estas toxinas, todos estos desechos nitrogenados que se elevan levemente eh, en sangre y que el riñón está... Constantemente durante toda la vida del atleta filtrando, al final es un trabajo extra para el riñón. Vale, al final, eh, cuando un anciano tiene 70, 80, 90 años, yo creo que el 90% tiene insuficiencia renal, porque porque el corazón, igual que el hígado, igual que, la, igual claro. que las rodillas, igual que eso. Es. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la conclusión? Esas pequeñas cantidades de urea más alta de lo normal, que en principio no indica eh, una insuficiencia renal, ese pequeño exceso de creatina de creatinina perdón, eh, en sangre o en, o en orina, eh, que no, no, no tiene por qué indicar una insuficiencia, porque eh, eh, haciendo la, la comparación eh, eh, en, en orina, quizás la excreción no, no muestre que haya una insuficiencia a nivel de riñón, pero al final son desechos nitrogenados que están en la sangre por mucho tiempo, en pequeñas cantidades, y esto, a la muy larga, eh, va a crear un problema. ¿Vale? No, sí. Obviamente, obviamente. Estamos hablando de un deporte, eh, estamos hablando de culturismo, eh, eh, que es un colectivo que obviamente es así, o sea, no, no, no, no podemos remediarlo. Aquí, al final, la base es la siguiente encontrar la máxima eficiencia de la proteína que comes en la dieta alimentaria en general, es decir, buscar eh, sacar la máxima eficiencia con el mínimo para ti, ¿Mm? controlar la presión arterial, que en el culturismo pues, es muy común, controlar los episodios de resistencia a la insulina que en algún momento de, del día eh, de, de la etapa suele pasar, y mira, aquí pongo yo un ejemplo, yo tenía una... Yo siempre he tenido, cuando he tenido contactos con la portinuria, 30 miligramos por decilitro de orina, no estoy hablando 24 horas, sino 100 miligramos. Y una vez, pues, me alarmé, que fue cuando volví a tener otra vez contacto con todo esto, que yo ya había pasado, y los médicos me decían, nada no, no te preocupes, porque esto es muy poco, esto es común, es por los entrenamientos, por lo que había estado hablando, ¿no? Pero eh, llegué a tener, eh, eh, y esto lo he hablado con Tony una esteatosis hepática, ¿vale? Hígado graso, ¿Mm? Que es muy, es muy típico en el culturismo, es el hígado típico, graso. Pero, claro. pero bueno, pero o sea, fíjate... Si esto, si hacemos de hidratos de carbono desmesuradas con esos picos de insulina constantes. Eso, eso al es, final eso. hígado Pero graso. fíjate lo, lo curioso, Fran, eh, que yo derivé, o sea, yo, yo contraje el, la, la esteatosis, el, el hígado graso, comiendo hidratos de carbono limpios, legumbres, arroz vaporizado, sí. controlando, ya, ya saben, los friki que soy yo, con los índices sí. glucémicos, sí. los índices de, de, amilope, de amilopestina y de amilosa. Eh, pero viene de una etapa en la que tenía un 3% de grasa corporal. O un 5%. O sea, súper extremo para competir. Ya retirado. Creo que ese año en la Meca fui un verano a dar un seminario y estaba un grasa seco. Pues fue precisamente después de eso. ¿Qué pasa? Sí, que debido a, esa, a eso, quizás, esa eh, había contraído una resistencia periférica, quizás por comer demasiados pocos hidratos de carbono durante claro. un tiempo, quizás por mantener la adrenalina, las catecolaminas demasiado altas claro. durante mucho tiempo, sí. quizás por mantener las cetonas demasiado altas, no lo sé, no lo sé, pero yo tuve una resistencia y el hidrato que comía prácticamente el hígado, pues el hígado hígado graso que fue totalmente reversible, imagen nosotros dieta tal y tal, ejercicio y sí, lo, lo, sí, eso lo se pero fíjate lo curioso que me asusté porque tuve una eh, una proteinuria bastante grave, o sea, casi 500 miligramos por, por decilitro en orina. Estamos hablando de 4 o 5 gramos de proteína en no, la... No, perdona que te corte. Bastante grave, pero que se está normalizando, por desgracia, en, a día de hoy. Sí, cada sí, no, vez. Es que esos niveles están normalizados a día de hoy. Pero fíjate... Entonces, eh, como sabes que la finalidad del programa es concienciar, realmente sí. lo que quiero es que la gente que lo esté viendo y tenga medio gramo de proteína en la orina no es algo normal, ¿vale? El culturismo es un no, deporte no, no, no. extremo, pero eso no es algo normal. Claro. Y entonces, ¿en qué objetivo quiero llevar esto? Si es verdad que la proteína eh, es lo por por, el, por, la, por la propia molécula esa es crea esa, esa hiperfiltración glomerular, pero es que el hidrato de carbono también. Claro, claro. El hidrato bueno. de carbono también, y es muy importante. Es que la glicación, la glicación incluso, del glomérulo, efectivamente. la glicación que produce, al final el hidrato de carbono, cada molécula de hidrato de carbono arrastra cuatro moléculas de agua. Entonces, al final, si tú tienes un exceso de, de glucosa en sangre que no estás metiendo dentro eh, de la, del músculo en forma de glucógeno o en el hígado o en el adipocito en forma de triglicerio, al final, por conversiones, al final eso va a generar un, una toxicidad directa sobre el riñón y aparte la hiperfiltración. Y esa hiperfiltración lo que hace es sobrecargar el riñón y al final empujar a las proteínas para que salgan. Al final es, está todo relacionado. Al final el culturismo es, es lo, que, lo que tú has dicho. Eh, el tema de, de la tensión, el tema eh, de los, del anabólico que produce una sobreactivación del sistema reina angiotensina que al final qué produce daño, sobre el, daño directo sobre el glomérulo y luego eh, un aumento de la tensión arterial. Aparte, la resistencia a la insulina que tienen muchos atletas, no olvidemos que la sobreactivación del sistema reina angiotensina aldosterona disminuye los niveles de potasio, con lo cual tu cuerpo libera menos insulina porque la insulina mete el potasio dentro de las células, con lo cual estás agravando la resistencia a la insulina, lo dañas aún más y luego la toxicidad directa que tienen muchos productos, es decir, por ejemplo el caso de la boldenona, que la boldenona se deposita sobre, sobre el glomérulo, nuestro cuerpo lo detecta como algo extraño y lo ataca, genera autoanticuerpos. Que el, el Andrew, ahora que has dicho lo de la insulina yo eh, cuando sufrí la hipercalemia para revisar que el riñón estuviera bien recurrí a uno de los mejores cardiólogos que hay a nivel nacional que, uh -huh. que bueno, que reside, en la, eh, reside en Pamplona está en la clínica universitaria de Navarra no voy a decir el nombre por aquí pero estuvo preparando a Fernando Indurain, al, al ciclista y me preguntó, dice bueno, primero me dijo, ¿qué diurético has estado utilizando tal? pues mira, un ahorrador de potasio me dijo, de hecho es vale, vale. curioso, ¿no? porque a día de hoy Parece que los ahorradores de potasio, aparte de estar muy en uso, son los más seguros, entre comillas. Y luego me dijo: Hombre, siendo culturista, algo de insulina estarías utilizando. Y digo: No, no, nada de insulina. Y me dice: Mal hecho. <risas> si hubieras estado usando insulina, no hubieras sufrido la hipercalemia. Y claro, claro, uno de los, los tratamientos que... de la hipercalemia es la insulina. Cuando yo me vienen claro, con claro, niveles muy altos de potasio, claro, exacto, exacto. Lo primero exacto, que hacen es la, ir la insulina. insulina. Carbonato cálcico. Exacto, eso es. Entonces, me extrañó y quería contar esta anécdota porque fijaos que muchas veces, eh, a ver, la insulina no, o sea, es algo que hay que tener cuidado, ¿no? Pero muchas veces demonizamos ciertas cosas como, por ejemplo, eh, seguril es malísimo, furasemida malísima, insulina, fua, Lo peor y ahora resulta que el dactón es muy bueno y estar bebiendo mucha agua y mucho sodio también es muy bueno. Entonces a eso voy, de, de que la gente se haga una idea de que no es todo ni blanco ni negro. Hay, no, no, no, no, no. no. Al final nosotros lo hicimos algo bastante sencillo. Eh. Sí. Lo hemos estado comentando antes Raúl y yo, el tema de que tampoco hay tantos suplementos que, que hayan demostrado evidencia en ese sentido. Lo que hicimos con Sergio fue bajarle la ingesta proteica. Sergio no se vino abajo. De hecho, continuó evolucionando <coughs> igual. O sea, no hubo... No hubo problema en ese sentido. Quitamos los batidos de proteína de forma puntual, quitamos el tema de los aminoácidos, que es algo que hemos comentado ya anteriormente con, con Raúl. Eh, aumentamos la ingesta de proteínas en forma de, de proteína vegetal, que eso también se ha visto eh, tanto en los estudios como en la práctica, porque Raúl también la habrá visto con muchos atletas suyos, que le bajas la proteína animal, le aumentas un poco la proteína vegetal y la, en la función renal mejora. Incluimos el astrágalo, que aparte de, de ejercer efectos antiinflamatorios a nivel sistémico, mejoría a nivel de la insulina, mejoría en muchos, en muchos aspectos, a nivel renal eh, ayuda. Eh, incluimos extracto de corteza de pino, que también se puede poner de semilla de uva, que yo la verdad es que le tengo bastante confianza a esos dos suplementos, junto con el astrágalo. Y luego incluimos el, el termisartán, eh, que es un, es un ARA2, es un inhibidor del sistema reni-angiotensina-aldosterona, que hemos comentado anteriormente. Y luego una pequeña dosis de un fármaco, que también he comentado yo con Raúl, que creo que… ha usado La, la empaglifocina. Es sí. Mira… La, la, la, la, Perdona un segundo porque se me va, con el casasio que tengo se me va a olvidar. En ese aspecto estamos comentando algo, ¿no? sobre todo la, empag la empaglifrocina que es un ISGLT2. Se nos ha caído Raúl. Sí. Se ha ido del todo. Ha dicho que se iba se ha ido ido. del todo. Se ha ido del todo. Tenía, tenía sueño y se nos ha ido. <risa> tenía sueño y se ha dormido. <risa> <risa> a ver si nos vuelve. Bueno. Bueno, no pasa nada. Mira, eh, referente no, vale. a los GLT. Eh, una, una cosilla, Frank. ¿Te eh, sí, sí, sí. Ahora que hablamos del tema de, de la proteína vegetal, ¿vale? Yo recuerdo que cuando hicimos a Andreu eh, Fran y yo el, el vídeo, ¿vale? Comentamos el, el hecho de sustituir un par de tomas proteicas, bueno, un par de tomas, sobre todo cárnicas de la, de la dieta, ¿vale? Por la proteína vegetal. Y comentamos, ¿vale? Dejamos, o sea, hicimos hincapié en que obviamente. ¿Vale? La proteína vegetal tiene menor valor biológico que una proteína de carne, una proteína sí. de leche, incluso una proteína eh, de sí. huevo, ¿vale? pero al final el objetivo que teníamos nosotros no era buscar qué proteína era, era mejor ¿vale? o qué proteína se sí iba a asimilar mejor, sino que qué proteína tenía una carga hepática o renal menor. Entonces claro. eh, o sea, la, la, al... la proteína vegetal es menos residual al final. Exactamente. Exactamente, y que no estamos hablando de, de realizar todas las tomas de, de proteína diarias, de proteína claro. vegetal, yo sino creo... que hablamos de dos tomas. Yo recordamos que yo tengo ahora mismo entre seis y siete comidas eh, sólidas al día. Entonces, yo al creo final... que eso es la base de una depuración y que, bueno, eh, ya se va viendo hoy día un poquito más. Esto lo he hablado con Andreu, lo hablé en su día con Raúl, eh, lo que es el aporte de, de proteína animal. Cuando estamos en una etapa de depuración no hace falta tomar más de 100 gramos de carne en crudo y todo eso se puede complementar no con aminoácidos en forma libre, sino precisamente con proteína vegetal. ¿Qué pasa? Que la proteína vegetal eh, la gran mayoría presenta un valor biológico menor. Bueno, es que en esa etapa no buscamos la creación de masa muscular. Ojo. Que ese trabajo que hacemos en el gimnasio, ese estímulo que producimos, no quiere decir que no nos vaya a ayudar a mejorar en un futuro. Pero hablando de atletas avanzados, es una etapa de mantenimiento, una etapa de poner a punto el organismo para poder volver a pisar el acelerador. Claro. Entonces, realmente ese aporte de proteína vegetal nos va a ayudar a mantener sin ningún tipo de problema la masa muscular, el rendimiento, Sergio, tú habrás notado que no cae en absoluto Para nada. Ni, ni, el, psico, ni sí. el físico, tampoco no, lo ha cambiado. Es que, es es que si a lo mejor le puede dar mucho miedo a ciertos culturistas, sobre todo un culturista claro. pesado como Sergio, que sí, podría sí, decir, sí, sí. hostia, yo no voy a bajar esto porque es que me voy a perder 5, 6, Totalmente. Exacto. Es que al final al final es lo que habláis vosotros antes, ¿vale? Que, que yo estaba muy atento a lo que estabas diciendo. Y es que, eh, por ejemplo, suplementos como la creatina, ¿no? Obviamente la creatina no va a causar un, un impacto directo eh, en el riñón. Pero es que si nos ponemos a ser un poco, un poco tiquismiquis, ¿vale? Eh, al final todo suma. Todo que suma, no, solo, exacto. no va a ser que la creatina te cause un fallo renal. No, la creatina no te va a causar un fallo renal. Pero suma Sergio, Sergio, a, es que, de es proteína, que... a los entrenamientos, claro. a la farmacología, etcétera, claro. etcétera, etcétera, claro. etcétera. Esto que estás comentando, o sea, yo por ejemplo, yo no tuve un fallo renal. Yo sufrí un deterioro renal y un día, por desgracia, se juntaron todos los factores y entonces me levanté con esa contracción muscular que indicaba un alto nivel de potasio. Pero al final todo suma y por eso hay que concienciar a la gente de que, bueno, eh, si yo tomo 6 gramos de sal al día no pasa nada, allá, pero súmale la sal, súmale que estás bebiendo 5 litros de agua, que entrenas como un animal. Que no, estás tomando un okay. mínimo de, de 250 gramos netos de proteína al día. No tienes miedo de tomar eh, 4 o 5 gramos de proteína por kilo de peso, eh, creatinas raudales, etcétera, Pero luego, de eso tienes miedo, ¿vale? Sí. Pero sí, no sí, tienes sí. miedo de luego utilizar eh, farmacología que tiene un claro. impacto renal brutal Además. porque Además. hoy en día... Eh, se Hace un abuso tremendo Sobre todo, ya no solo en el circuito profesional Sino en el circuito amateur ¿Vale? Incluso gente principiante Pues de fármacos como sea Una trimbolona, eh, boldenonas Etcétera, en abuso ¿Vale? Ahora o si sea, sí me parece, hablamos de Qué fármacos tienen mayor impacto a nivel renal eh, Ahora que se ha conectado Raúl Justamente, Raúl, eh, estábamos sí, hablando bueno, del tema Porque este bien. tema lo, lo había hablado contigo eh, De incluir en etapas depurativas eh, de lo que es proteína cárnica 100 gramos en crudo de carne en cuatro comidas complementar con proteína vegetal y eliminar aminoácidos en forma libre además que este protocolo es tuyo puro y duro o sea, es un protocolo que yo empleo en mí empleo en mis atletas pero es un protocolo que lo he aprendido de ti directamente mira bueno se me había ido se me había saltado el térmico de la luz las cosas de, del directo <risa> Y mira, te, te, te voy a comentar algo sobre eso y voy a meter también a Milos, que ya sabes que yo tengo mucho contacto con Milos antes, sí. durante muchos años. Y, y tuve, tuve, un en, en, en la última vez en México, hablé sobre este tema. Pero antes, eh, lo que os iba a decir, antes de que se me cortara, en el que fijaos como en, en, en países como Hispanoamérica, eh, no sé si habéis observado porque preparáis gente de allí y demás, eh, se, tiene, eh, se tiene más preocupación por este tema. Es decir, eh, por ejemplo, sí. el, el Invocana. Invocana es un medicamento que es de la familia de los ICGLT2, que es canagliflocina, eh, y mm, se lleva utilizando allí los médicos como protector renal durante muchos años. Y aquí no ha llegado. Aquí ya conocemos la gliflocina, conocemos la vale pero fijaos cómo allá en ese aspecto eh, a mí me mandan la analítica y directamente ya me viene la cistatina C, cosa que aquí te la tiene que pedir automáticamente sí, el médico. Sí, sí, sí, sí, totalmente. ¿Eh? Fijaos qué curiosidad. Entonces, eh, en ese aspecto allí están mucho más avanzados. Allí sí es verdad que tienen los aminoácidos, los aminoácidos en forma libre alfa eh, Yo recuerdo que Sergio Fernández eh, allá no los conseguía, no le mandaba, era, era un suplemento. Eh, aquí no lo venden, pero aquí, aquí no hay, aquí no hay. Aquí no lo hay, pero eso es la polla porque lo puedes consumir todo, todo el año eh, sin, sin desechos nitrogenados, ¿no? Es eh, tóxico. Bueno, y ahora con el tema de la, de, la, de la proteína, y esto lo he hablado yo otras veces, no se me olvidará jamás eh, con, un, con un, nefrólogo, un nefrólogo explicándome cómo en la, en la facultad de medicina. Eh, eh, le ponían a prueba eh, con una tesis comiendo un bocadillo de, de ternera de proteína eh, y cómo el filtrado glomerular eh, variaba, ¿no? Simplemente con la, con la proteína. ¿no? Entonces, eh, obviamente, la proteína crea estrés, ¿vale? Crea estrés y es, al final hay que tener una eficiencia en la cantidad de proteína. Eh, hablé sobre este tema el, el, día, el mismo día de mi cumpleaños, que lo celebré con Milos. Nos fuimos a cenar, hablamos de, de este tema. Eh, de las cantidades que a día de hoy se consumen de anabólicos, es decir, hay un culturismo mucho más extremo, porque es lo que se requiere a nivel competitivo y punto. Y así es sí, como sí, evoluciona totalmente. el culturismo y eso no podemos discutirlo. Y él después puso, después ya de venir de México, hace poco puso, en el que, bueno, pues él ha estado consumiendo 500 gramos de proteína eh, durante mucho tiempo, no sé si lo visteis, y, y en los niveles de queratinina su filtrado glomerular es bastante alto, por encima de, por, por encima de 100 para la edad que tiene, ¿vale? Pero yo recuerdo este, este comentario que yo tuve con el médico y yo le y yo llegué a una conclusión, ¿no? Y le pregunté, Milos, ¿pero tú, toda tu vida has estado consumiendo eso o has tenido etapas que te has lesionado? Eh, hay etapas que seis meses, un año, has dejado esto un poco y has dejado de consumir proteína y me dijo, no, sí, sí, he tenido muchas etapas en mi vida eh, en el que he dejado de comer proteína. Y digo, es que yo... Eh, por propia práctica y evidencia me he dado tenemos el ejemplo de muchísimos culturistas muy longevos, con muchos años, que siguen comiendo muchísima cantidad de carne y haciéndolo relativamente, entre comillas, mal que no, que no es mal, es lo que se requiere y no tienen ningún problema de una analítica pero ¿qué quiero decir con esto? ¿cuál es el objetivo? que tienen descan descansos tienen descansos sí, de, hecho, de hecho Raúl, muchos de ellos Kevin Lebron, por ejemplo, lo hacía terminaban de competir y lo que hacían era perder peso o sea, no, no rebotar, ni centrarse en seguir progresando, ni abogar por decir que la off-season es la parte más importante del proceso y que ahí realmente... No, no, no, al revés. Igual perdían 10 kilos o 12 kilos sí, sí, sí. y luego realmente empezaba otra vez la claro, preparación. Claro. De, de hecho, creo que era... Si no, si no me equivoco, ¿eh? Creo que era Hunter la verdad que en la poscompetición, ¿vale? Bajaba, el, bajaba las comidas a, a tres, tres comidas diarias... Claro. Sin tener en cuenta el cómputo calórico, cantidad de no proteína ni, ni nada. Exacto, ni nada, simplemente por el hecho de dar ese, ese descanso. Sí. ¿vale? No, no recuerdo bien cómo lo llamaba, pero no me acuerdo si era dieta de timba, no sí. me acuerdo no me acuerdo. Es que yo creo que es muy importante. Yo, la primera vez que vi a un preparador europeo, eh, bajar la proteína a la mitad en una preparación, fue Patrick Tour hace muchos años. Patrick Tour, sí. sí se sí. baja la proteína a 125 gramos en crudo, ¿vale? Que eso al final sí. se te queda en un filetito no, de en en pollo en volumen. No usa, no usa mucha cantidad de proteína Patrick Tour, usa 125-150 sí. en volumen. Es que yo, yo creo, sí. y al final el objetivo de esto, que es muy importante tener, para tener un culturismo bastante elogevo, tener periodos de decir voy a, voy a descansar.